Hoy sale a relucir otra información que, dicho sea de paso, la emite la propia cadena de Telemundo, okay. donde dice que la postura oficial de la televisora hispana es la siguiente. Caso cerrado sigue siendo parte de la programación de la cadena Telemundo y... Seguirá emitiendo como parte de su uso Y de su programación Incluyendo las ediciones que se transmiten En más de 21 países A través de América Latina Al preguntar si el programa se mantendrá Con la doctora Polo, Ana María Polo Para el 2020 Telemundo confirma que sí La televisora hispana desmiente Así la cancelación del famoso programa Que lleva al aire desde el 2 de abril Del 2001 Yo me encontré raro eso ayer cuando sí, debatíamos sí, la noticia Porque cosa. mira eh, hablarte de 21 países donde se transmite ese programa. Y aparte de, habían algunas cosas que decían, eh, unos rumores, que en Telemundo ella no estaba marcando el rating como se debía y que por eso la cadena había decidido eh, retirarlo. Pero todo eso son especulaciones falsas, señores. Ya vemos la... No, eso es lo que dice la, ca la, declaración. la cadena. Sí, sí porque la declaración ella, ella oficial de está aquí. Y hay una declaración, ella personal... O tal vez puede ser posible, puede ser posible. Que para llamar que la atención de Telemundo. Este no que te cambien el talento. Pero porque, dice que no. Ah, ok. Bueno, bueno una cosa es el programa, okay. otra cosa es el talento, porque okay. si ella dice que quiere descansar. Ah, sí. Los lo periodistas así. se cuestionaron que si seguía el programa, el show, con la doctora Ana María Polo, a lo que ellos respondieron que sí. Entonces, nunca entendí el porqué de esta noticia, Díganlo. el porqué de este sonido. No sé cuál era. Bueno, yo lo que creo que. La estrategia o. Eh, uno sabe que tal eh, vez eh, Caso Cerrado no tiene el mismo rating que tuvo un momento de o sea, dado, pero sigue siendo el programa de Telemundo más visto. O sea, que más factura. En más de 21 países se sigue puede. Sigue siendo ver. El, el programa con más rating de Telemundo. Lo ven? Me, con, no. No, pero por ejemplo, yo que vendo publicidad aquí, que puedo vender publicidad para Telemundo, la mayoría de gente, aparte de la novela, anunciar, sí. siempre quiere Telemundo, porque eh, Telemundo. Eh, el, el, el, el programa Casara, de la Casa Cerrada. Exacto, y porque tiene una. Un rating todavía muy bueno, aunque la gente vea que es un, algo falso, aunque la gente se que eso goza, es mentira, pero la gente disfruta de eso. La pues gente sabe. le encanta el eso. morbo. Sí, sí, entonces, bueno, eh, esperemos, nada ¿no? Si es mentira, entonces, que se queda en la maría de polo y ya mamá está contenta. Enhorabuena, ¿verdad? No, mamá está contenta. Y la, la mamá de Neto. No también, le va del dar yeyo ya. Nativa. Sí, ya no, no, porque ellos son locos con ellos. Ellos lo creen todo. Mira, porque en la María de Apolo se dijo eso. O sea, ya no... ¿Y antes, tú no te explotas de la risa? No, me tengo que reírme. Una tía <risa> mía me dijo, mira, yo vi un caso de la María de Apolo, Genesí, así que cuídate en la calle. Oye, oye, <risa> ¿Qué gana María Apolo. Ay, hombre. O sea, que todo lo que en la María de Apolo es ley batuta. Bueno. bueno. Imagínate. <risa> <René>. <risa> Señores. <risa> I think he was